pero qué botas tan amenazantes Son pantalones civiles, que probablemente lo se ha hecho el mismo Tiene pelo de nena Bueno, supongo que su amigo estará bien Al menos en nuestro último día De hecho, ya podéis irnos si queréis Muy bien ¿Por qué no? Ajá, se acabó la anestesia Motocicleta.